¿Quieres adquirir conocimientos en diversas áreas y entretenerte mientras bebes un delicioso café? El Grupo Orbital te presenta el Club del Saber, donde podrás disfrutar de todo esto al afiliarte con una mínima inversión. El Club del Saber es un espacio para compartir experiencia, conocimiento en todas las áreas. Ofrece a los afiliados promover 90 eventos donde podrán escoger 5 en el mes donde puedan compartir sus experticias, sus conocimientos y experiencias de acuerdo a sus intereses, de cualquier tema que quieran aprender. A los expositores le ofrecemos una plataforma donde podrán exponer sus experticias, sus conocimientos y sus productos. Y a los promotores les ofrece un espacio donde puedan impulsar a todos esos emprendedores, a todos esos expertos en el club. Asiste a cinco de nuestros talleres certificados y eventos artísticos por una tarifa inferior a la que se encuentra en el mercado. El Club del Saber es la oportunidad que vas a tener para evolucionarte, para rodearte de gente mientras aprendes. Visita nuestras redes sociales y mantente al tanto de todas nuestras promociones. Estudios Café. Un café, buenas ideas.